...celebrando el fin de semana del 4 de julio... ...y este verano, electrizante... ...te saluda Ángel Torres... ...dándole la bienvenida a todos a los sorteos de Lotería Electrónica... ...para hoy sábado 2 de julio de 2022... ...donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4... ...los mismos serán certificados por la auditora Nelly Sánchez... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba... ...Alfaro and Company Supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, siempre con nosotros aquí en el estudio. Hoy es sábado y se juega Powerball con un premio de 20 millones de dólares. Y recuerda que para ganar debes jugar. Si no juegas, no te pegas. Y el próximo miércoles jugamos Loto Cash con un premio de 1.880.000 dólares. Y la doble revancha... Tiene 125 mil dólares y sabes, este verano está para disfrutarlo, así que participe en el verano eléctrico de Lotería Electrónica porque puedes ganar premios en efectivo, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? ¡Vamos! ¡Jueguen el verano eléctrico de Lotería Electrónica!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 Por esas oportunidades, sin muchas razones más, yo soy Lotería. Demos comienzo a los sorteos de esta tarde. El primero es el Pega 2. Boleto en mano. Si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4 para el sorteo de día, llega el primero. Para el Pega 2 es el 9. El 9, el segundo. Anótelo. Llegó es el 0. El 0, el número ganador en Pega 2 es el 9-0. Repito, el número ganador, el 90. Veamos los números ganadores en el Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3. Vamos a ver. Llega el primero esta tarde para el Pega 3. Es el 8. El 8, el segundo. Es el 6. El 6 y cerrando Pega 3. Es el 1. El 1, el número ganador en Pega 3. Es el 8, 6, 1. 1. Repito, el número ganador, el 861. Y cerramos con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad de ganar esta tarde con lotería electrónica. Vamos a ver, anote el primero. Para el Pega 4 comenzó con el 1. El 1, el segundo. Ya está aquí. Es el 6. El 6, el tercero. Para el Pega 4 es el 3. El 3 y cerrando Pega 4, repitió el 6, el 6, el número ganador en Pega 4 es 1636. Repito, el número ganador, el 1636. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información, visite nuestra página loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos sigan disfrutando de este maravilloso sábado. Y aclaramos, el lunes 4 de julio no tendremos sorteos de lotería electrónica por ser feriado. Los esperamos en el sorteo de esta noche. Que tengan buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTTV San Juan 11 Mayagüez.